Bienvenida y bienvenido, una vez más, al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros. Hoy tenemos un tema muy entretenido, y es acerca de la Tierra plana, si es plana o es esférica. Este es un tema que ya se viene conversando hace mucho tiempo, en todas las plataformas, la gente se pregunta, quiere saber, y bueno, por un lado tenemos la definición de... Nuestra querida agencia, la NASA Que nos dice que es redonda Y nos muestra las imágenes por computadora Y nosotros preguntamos ¿Pero por qué nos mostras imágenes por computadora? Y nos dicen Es lo que hay Y nosotros, ¿viste? Nos tenemos que creer que la Tierra es redonda Bajo un aspecto, digamos, intuitivo Nosotros pensamos que es redonda Aunque hace 500 años atrás Se pensaba que era plana Pero bueno, digamos intuitivamente uno mira la luna, el sol, otros planetas y ¿qué ves? Planetas redondos, entonces decís la Tierra es redonda, ¿bien? Hasta ahí podemos, por comparación, podemos llegar a pensar que la Tierra es redonda sin saber dónde estamos parados, pero bueno, vemos otros planetas son redondos y decimos todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? La Tierra no es un planeta más. Si vos mirás a Marte va a haber un coso redondo. Pero no va a haber a nadie que te salude. ¿Mm? Entonces, la Tierra tiene seres humanos. Los seres humanos no somos cualquier cosa. ¿Mm? Los seres humanos somos, ahora se viene a, a, a redescubrir esto de, del alma, del cuerpo humano, que tenemos el poder infinito a través del alma, obviamente. Así que este planeta no es un planeta más, no es un no es cualquier cosa, hay seres humanos, y bueno, justamente, tenemos un precio. Resulta que si nos ponemos a buscar en la historia, vamos a encontrar infinidad de casos que nos remiten a una seria infiltración de parte de extraterrestres en este planeta para tomar control de los seres humanos. Y ese es un punto que deberíamos observar, a la hora de redefinir eh, la forma de la Tierra. Porque si bien nosotros por comparación podemos decir que los planetas son redondos, esféricos, y todo lo que queramos decir, pero si nosotros nos hallamos bajo un yugo extraterrestre de control, es muy posible que la Tierra tenga una forma que no sea la que estamos viendo y que sea una forma... Eh, ...más bien hecha para, para poder tenernos encerrados como en un corral. Hay mucha teoría, hay casos que, que hacen que pensemos diferente, como por ejemplo en 1901... ...se decidió hacer un experimento para saber si la tierra, qué pasaba, agarraron y tiraron dos cuerdas por un hoyo en el piso... Tenía bastante profundidad. Si la Tierra es redonda, las cuerdas, a medida que iban bajando, se tenían que ir acercando, ¿no? En un planeta redondo, dos cuerdas que, que las tiraba a profundidad se acercan. Hicieron el experimento y, oh sorpresa, las cuerdas se alejaron. Entonces, ponete a pensar. ¿En dónde vivimos si vos metés dos cuerdas en un agujero y las cuerdas se separan en el fondo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo anoté, por un lado tenemos dos cuerdas que se separan, por el otro lado tenemos alienígenas tomando el control de los seres humanos hace muchos años, ¿eh? o sea, te estoy hablando que lo más probable es que los antiguos toltecas, hace 10.000 años, o quizás antes de la Atlántida, eh, algún, algún grupo de ser humano eh, practicantes de estas mansias del espíritu, ¿m? o sea, cuando nosotros ahora vivimos la superficialidad, viste lo único que conocemos de nosotros es la piel, los gestos, la cara, pero nosotros para adentro no sabemos mirar, pero estos antiguos sí sabían mirar para adentro, y no solo sabían mirar para adentro, sino sabían viajar para adentro. Y los viajes... Tienen varias direcciones, puede ir para arriba como puede ir para abajo. Y lo más fácil es ir para abajo y se ve que han ido para abajo y se han encontrado con estos seres. Que no podían subir, pero nosotros pudimos bajar. Y es así que se armó un tipo de contacto del cual ellos han sacado ventaja. ¿Mm? Por ser seres inferiores, han sacado ventaja. El ser humano en sí, por más que se la quiera dar de vivo... Nosotros somos buenos por naturaleza. Así que cualquier cosa que intentemos hacer mala, los malos de verdad nos van a ganar siempre. Así que bueno, por un lado tenemos estos contactos de hace miles de años atrás que le dieron la posibilidad de venir a este plano dimensional a seres alienígenas que por no tener alma se alimentaban de la nuestra y por lo tanto no podían hacer que nosotros ni ascendamos en conciencia, ni construyéramos nave espaciales y nos fuéramos a la miércoles. ¿Por qué? Porque somos la comidita de ellos. Entonces, nos mantienen bajo un grado mental pasivo que no entendamos nada y obviamente alguna ley tienen que haber hecho para poder dejarnos encerrados en un planeta. Y la Tierra plana es una posibilidad. ¿Mm? Cuando yo empecé con todo esto, cuando me hablaban de la Tierra plana, yo me reía, porque... ...extraído de los pelos. ¿Mm? O sea, decir que la Tierra es plana, extraído de los pelos, pero no porque sea un disparate. Porque capaz que al universo se le podría haber ocurrido hacer planetas planos, y hoy estaríamos en un planeta plano. El tema es que al universo se le ocurre por la ley, la ley de la éter, o sea, si vos estudias mecánica cuántica, todos son burbujas, todos son burbujas huecas, ¿viste? O sea, todo el universo son pelotas huecas, planetas, ¿viste? Lo que no sabemos, que es lo que yo te voy a decir ahora, es algo nuevo, ¿m? algo que he venido guardando hace un tiempo y, bueno, hoy te lo quería compartir porque realmente hay un punto donde a mí no me cierran las cosas y digo... ¿m? Esto podría ser diferente. El punto es que si en 1901 hacen un experimento que tiran dos cuerdas por un agujero y cuando ya llegan a una profundidad de que las cuerdas se separan, esto nos está diciendo que vivimos adentro del planeta. Y yo me puse a pensar, vivir adentro del planeta, está bien, si vivimos afuera y la tierra es hueca también podemos vivir adentro, o sea, no hay por qué pensar que no se puede, ¿no? ¿Cuántas historias estamos escuchando de que hay seres que viven adentro de la Tierra? O sea, adentro, del lado de adentro. Y que en el centro de la Tierra hay un sol bueno. Según la mecánica cuántica, si nos ponemos a estudiar el funcionamiento de, de la formación de materia a través de la mecánica cuántica, la formación de materia es siempre la misma. Burbujas. O sea, carcasas esféricas, huecas, que adentro obviamente tienen una disrupción subatómica de energía. Por lo tanto... Un sol, podríamos decir. Un sol de plasma. ¿Mm? El plasma es la materia de todo el universo. Entonces, es muy posible que nosotros estemos viviendo dentro de un planeta. Y yo te voy a decir por qué es muy posible. mira que a mí, viste, las teorías me descabelladas, no, no me gusta andar tampoco hablando de que esto puede ser o que esto no puede ser. Yo soy más de analizar, hacer los deberes. Y cuando todos los números cierran, voy y te lo digo. Pero esta vez te quiero hacer este comentario porque... Quizás vos tengas más información que yo y pueda cerrar un poco más las cosas. Resulta que hay un, una persona que no solo dice... O sea, están las personas de la Tierra plana, están las personas de la Tierra redonda, pero están las personas que dicen que vivimos adentro de la Tierra. ¿m? Y que el Sol que vemos está en el centro de la Tierra. Entonces vos decís, ¿cómo? O sea, que, que si queremos salir en una nave no estaríamos saliendo nunca, sino que estaríamos entrando más adentro. Bueno, parece que esa es una posibilidad. Cuando yo descubro esta, esta, este experimento de las dos sogas que tiran y que las sogas se separan, dije, mira, suena fantástico, pero coincide con la, con la teoría de que vivimos adentro de la esfera hueca. Y me pongo a desarrollar, por lo menos, una idea, como para tener una idea, de cómo sería el tema del espacio dentro de una esfera, y llegué a conclusiones muy, muy extrañas, pero válidas dentro de todo. ¿Mm? Nosotros en este momento no entendemos nada y, y no entendemos por qué no entendemos nada. Y yo te voy a decir, acá hay un truco, acá nos escondieron la llave y sin esa llave no entramos a ningún lado. ¿Cuál es la llave? El aéter. Sin el aéter no conocemos el orgón no comprendemos el funcionamiento del plasma, por lo tanto no vamos a comprender el funcionamiento de la mecánica cuántica que es el éter. ¿Mm? Entonces, te escondieron el éter, no sabemos si la Tierra es plana, triangular, esférica, con forma de sorete o qué. Pero lo que te voy a decir es que a través de ciertos cositos vos podés unir y formar por lo menos una breve teoría que pueda... ...más o menos encaminarnos en un pensamiento hacia dónde vamos... ...porque no importa si la Tierra es plana, redonda, triangular... ...el tema es hacia dónde vamos... ...hacia dónde nos están llevando en esta Tierra... ¿Mm? ...y si hay seres alienígenas... ...cuál es nuestro destino... ...si hay una era dorada... ...puede que la estén truncando... ...y que el tema de los chemtrails, el calentamiento global... ...el terremoto, los tsunamis... Y miles de cosas que están pasando en este momento o Se ha todo provocado artificialmente para hacernos creer en un apocalipsis que no existe Simplemente iba a haber una llegada de un plasma que nos iba a hacer vibrar más alto Nada más que eso, y nosotros íbamos a entender todo Íbamos a poder usar nuestro vehículo Merkava Y un montón de cosas más que hoy por hoy, todo lo contrario Y la gente fuera de elevarse, se enferma ¿Mm? Pero bueno, no nos desviemos, el punto es este cuando me puse a, a tratar de resolver esta teoría de la, de, de la posibilidad que vivamos adentro de una Tierra hueca esférica y que viajar al espacio sería viajar a, a, al centro del planeta, dije, bueno, estamos en, en lo mismo. Eh, esto que es la mecánica cuántica, eh, vos por ejemplo, es imposible... Desarmar un átomo, ¿no? El átomo es una, una mecánica tiene una mecánica que si lo rompe se rompe eh, Así hicieron la bomba atómica, rompieron átomo de hidrógeno y vuela toda la mierda Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el núcleo del átomo que es indestructible prácticamente Y tiene, digamos, una compactación, vamos a ponerle la palabra compactación El núcleo del átomo está tan compactado que es bastante poco posible llegar a él a desarmarlo. El tema es que si nosotros vivimos en un planeta hueco pero del lado de adentro es muy posible que en el centro pase lo mismo, haya una compactación. Es muy posible que nosotros a medida que avanzamos en el espacio las medidas cambien, ¿Mm? por lo tanto es muy posible que el primer viaje cuando uno recién sale de la Tierra, sea de ciertas características y un poco más allá, ya sea de otras. Es como si uno vaya eh, bajando la velocidad a medida que te vas alejando. Entonces, no solo bajas la velocidad, sino que las distancias se acortan. Entonces, para llegar de un lugar al otro, allá lejos, va a tardar un montón, porque las velocidades se han bajado pero las distancias se han acortado entonces todo puede caber a lo que me refiero adentro de un planeta adentro de un planeta pueden haber el sol pueden estar las constelaciones puede estar todo lo que vemos con un telescopio que decimos está afuera bueno es muy posible que esté adentro porque no conocemos la mecánica cuántica y es una probabilidad de la mecánica cuántica que compacte todo de tal manera que pueda entrar adentro de un planeta segundo si nosotros miramos Marte, ¿qué vemos? Una pelota roja. Si nosotros miramos Venus, y si miramos Júpiter, el planeta que miremos vemos un, una pelota y decimos, esto está deshabitado, ¿Mm? se ve todo para la mierda, o sea, no, no se ve vida como en el planeta Tierra, que ve la nube, lo verde y todas esas cosas. Viste, ves Marte y ves una cosa roja, la Luna, una cosa blanca, todo lleno de cráteres, pero no hay vida, a eso me refiero. Pero ¿qué pasa si la vida está dentro? ¿Qué pasa si nosotros estamos viviendo adentro de la Tierra y la Tierra vista de afuera sea como Marte? ¿Mm? Eso no lo sabemos. ¿Y por qué no hay fotos de la Tierra? ¿Mm? Entonces, vamos a sacar una conclusión. No hay fotos de la Tierra. Eso es una verdad. Entonces yo me voy a agarrar esa verdad. No hay fotos de la Tierra. Entonces, no hay fotos de la Tierra por A. Ah, porque la Tierra es plana. Entonces no nos puede mostrar una foto de la Tierra. ¿Mm? ¿Ve? Porque si estamos adentro de la Tierra, debe haber... Vos bueno, Imagínate, vivimos dentro de la Tierra. Salimos en una nave hasta donde podemos, ¿viste? porque no podés cruzar la ionósfera físicamente. Así que te vas a quedar volando por ahí arriba como lo hacen los de la estación esta. Y de repente los de la estación dicen, che, la Tierra... Es redonda, pero para el otro lado, ¿no? En vez de que sea así, la ven como una U. Y dicen, ¿y esto? Entonces, seguramente no hay fotos porque o estamos adentro de la Tierra y las imágenes serían, en vez de cóncavas, convexas, o la Tierra es plana. ¿Mm? Una de esas dos es, o la Tierra es plana, plana alienígena, o la Tierra es, estamos adentro, y bueno sorpresa, estamos adentro de una tierra, y bueno, nada, es simplemente que lo teníamos que descubrir tarde o temprano, pero que la que, o sea, que lo que nos están mostrando es mentira, eh, tomalo, porque es mentira, ¿Mm? la tierra no es esférica, porque nos muestran que es esférica, entonces todo lo que nos muestren, desconfiar, pensar lo contrario, yo creo que es en este momento de más cabal pensar que la tierra es cuadrada que redonda, ¿Mm? Pero bueno, ellos nos muestran una tierra esférica y que vivimos del lado de afuera. Quiere decir que la tierra no es esférica y que no vivimos del lado de afuera. Si la tierra no es esférica, lo más probable es que sea plana. O lo más probable es que sea cóncava y que estemos del lado de adentro. Bueno, en este programa tendría que estar hoy un amigo, Irulanducci, que habíamos quedado para hoy, pero con esto de la fascia es imposible para mí. Realmente... Así que bueno, voy a hacer de cuenta que hoy Irú está acá conmigo hablando y bueno, eso. Así que bueno, ahí tenemos el video de Irú, está el último que sacó. Está hablando de unos periodistas, unos boludos que pusieron un, una columna que dice eh, los, ex, los excéntricos, todavía hay personas excéntricas que piensan que la Tierra es plana viste un boludo que pagado por el gobierno que como Iru Blanducci está haciendo mucho ruido lo sigue mucha gente y ahora último estuvo con Gastón Pauls imagínate así la vena de los boludos de la política porque porque están perdiendo propaganda viste o sea hasta no sé todos los boludos de la tele con nosotros están perdiendo porque nosotros cada día tenemos más cosas para decir te estamos haciendo pensar... y ellos no querían que vos pienses... ellos querían que vos veas la tele... Que, que leas el diario y todas las mentiras... así que bueno, eso... simplemente que ahora viene una nueva rama del periodismo... que se llama... los buscadores del conocimiento... y que no son los pagados por el gobierno... que, que es lo que vos ves en la tele... estos periodistas de mierda que no hacen otra cosa que, que, que hablar... Del presidente, del diputado, todos unos lameculos... Mira, no quiero ni hablar de esa gente porque te digo que me da asco. Me descompone. Me descompone hablar de toda esa gente. Me descompone hablar de, de lo que es la política. Porque simplemente hay una palabra para definirlos y es mentirosos. Y no hablemos más. Si son mentirosos, que, que íbamos a darle más propaganda, ¿viste? Entonces, bueno. Y Irulanducci, ¿qué pasa? Es una persona seria. De mí no van a hablar porque yo estoy loco, porque yo neuro, bla, bla, bla, que estoy loco de loquero y nada, vamos a hablar. Y si directamente dijo que está loco, no hablemos nada, él mismo está, viste. Pero de Irulanducci, que una persona seria, que sale en la radio, ¿m? ahí les está haciendo temblar el piso. Entonces ellos salen sus detractores, pagaditos por el gobierno, a decir que Irulanducci es el cabecilla. De, de, de un ejército de gente extravagante, que, o no sé cómo le puso, de que dicen que la Tierra es plana. Pero bueno, nosotros en este momento estamos analizando cosas que son verdaderas y que es una posible invasión alienígena hecha hace miles de años, de la cual ellos se hicieron cargo de nuestro cerebro para poder tenernos en un planeta encerrados y es muy probable que este planeta esté manipulado desde la éter, o sea, estamos hablando de ingenieros de la éter, estamos hablando de los reptilianos. Trabajan con la energía, conocen la energía, también no tienen un grado de conciencia superior como nosotros, ya que el alma solo viene hacia nosotros y no hacia ellos. Por lo tanto, ellos solo son cerebros. ¿Mm? Nosotros tenemos intuición galáctica. Pero ellos solo son cerebros. Pero no quita que ellos sí saben utilizar el aéter y, bueno, eso, que nos ganaron ¿m? por saber utilizar el aéter. El aéter se divide en dos, en orgón radiante y en orgón magnético. El orgón magnético es el orgón del alma. Es el orgón de Wilhelm Reich, es el orgón que implota. Pero el orgón radiante, que es el orgón de Tesla, es el orgón de los masones. Es el orgón... Con los que hacen psiónica, es el orgón que, que forma estructuras, sólidos platónicos, es el orgón que usan los reptilianos, el radiante. Por lo tanto, si ellos son capos armando estructuras, eh, a eso me quería referir, que es muy posible que puedan haber armado una estructura de tierra holográfica, si esto es una pantalla 3D donde. ...el microprocesador son las partículas de aéter... ...y el aire es la pantalla 3D... ...donde nos movemos holográficamente creyendo que somos materia... ...pero en realidad somos holografía de partículas subatómicas... ...y nada, no podemos ver nada tan chiquito... ...por lo tanto decimos que no existe y pensamos que somos esto... ...entonces bueno, hoy quería dejarte estas cosas picando... ...para que podamos analizar un poquito más todo este tema... ...no te voy a decir ni que la Tierra tiene forma de banana... Ni que, la tierra tiene forma de... ni que la tierra tiene forma de manzana, ni redonda, ni cuadrada, ni aplastada. Te voy a decir que acá hay gato encerrado. ¿Qué? Hay un plan para no mostrarnos en la... el aéter. O sea, que no conozcamos la tecnología del éter Porque si conocemos la tecnología del éter vamos a entender que ellos están usando esa tecnología. Y que la tecnología del éter se divide en dos tecnologías. ...la tecnología magnética de eh, la implosión y la tecnología radiante de las estructuras. Si nos ponemos a ver, la tecnología de las estructuras es la tecnología de, de la opresión a las estructuras. En cambio, la tecnología de la implosión es la tecnología de la expansión. Digamos, no hay límites. ¿Mm? Son dos tecnologías diferentes. Por otro lado, quiero que también busques acerca de este experimento hecho en 1901, si no me equivoco, donde tiraron las dos sogas y se separaron. Y también quería que busques acerca de la teoría que habla de que estamos adentro de la Tierra y no afuera. Y acordate lo que te digo, si miramos Marte, nosotros vemos un planeta feo a comparación con la Tierra. Pero ponete a pensar del lado de adentro, ¿Cómo debe ser? La Luna, Venus, Júpiter, todos estos planetas que de afuera parecen feos, digamos, sin vida. Del lado de adentro, más que obvio, que debe haber un hábitat producto del sol de plasma que está en, en su corazón. Y bueno, por lo tanto, las leyes de la mecánica cuántica cambian en la zona, en la región de adentro de un planeta. Por lo tanto, todavía tenemos que esperar más sorpresas. ¿Mm? Así que bueno, este es un cortito, 25 minutos de video, quería hablar de esto, mandarle un gran abrazo a mi amigo Iru Landucci, le disculpas porque realmente eh, tengo amnesia, me pierdo, tengo agrafia, no puedo leer los mensajes, tengo miles y miles de mensajes, les pido perdón a todas las personas que me escriben que no puedo contestarles nada porque padezco agrafia, hace dos años que no puedo contestar mensajes, así que imagínense los miles y miles de mensajes que tengo sin leer, una pena, realmente se me... hubiera querido leerlos a todos. Pero bueno, tengo que contentarme con hacerte un video y que podamos comunicarnos por acá. Así que bueno, eso, ni redonda ni plana, ni con forma de banana, <ríe> ni con forma de vulva. <ríe> La tierra es una incógnita y los periodistas son unos imbéciles. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te mando un abrazo. Te espero en el próximo video. Chao, gracias.